motivó entrar en política, no solo la política institucional, de alguna forma siempre había participado en política, me gustaba ser parte de la sociedad y decidir cómo esto se organizaba, porque al fin y al cabo eso es lo que es la política. Mi salto a, a la política institucional fue un poco repentino, nunca me lo había planteado. Yo siempre he participado en movimientos estudiantiles, fui delegada de clase, fui delegada de la facultad, he sido scout, ...y siempre ha habido una semillita en mí... ...que me despertaba el hecho de poder participar... ...y ser también de alguna forma protagonista... ...de las decisiones que se tomaban... ...de cómo la sociedad influía en nuestros comportamientos... ...en cómo éramos... ...y sobre todo pues de hacer del mundo un lugar mejor... ...y eso... ...evidentemente me ha marcado de manera clara... ...para poder participar en política... ...para que las mujeres, para que las niñas... ...para que las jóvenes, den ese pasito... ...y se incorporen a la vida... ...lo único que tienen que hacer es creer en ellas mismas... ...nos han dicho toda la vida... ...que nosotras tenemos que estar relegadas en un segundo plano... ...y aunque hemos avanzado mucho... ...y muchas mujeres han luchado... ...porque nosotras hoy día, estemos donde estamos... ...es muy necesario que nosotras sigamos recogiendo ese testigo... ...y sigamos dando un paso adelante... Nosotros somos capaces de participar en cualquier ámbito que nos lo propongamos y evidentemente podemos hacer las cosas tan igual, tan bien o mejor como lo haría cualquier otra persona. Por ello es tan esencial que nosotros participemos. No es una cuestión simplemente de números o de visibilidad, que también es muy importante, sino que necesitamos poner ciertas políticas en el centro. Necesitamos que no solo se hable, por ejemplo, de trabajos remunerados, sino que todos esos trabajos que están ocultos, ...que siempre se han relegado a un ámbito privado... ...y que desgraciadamente en la mayor parte de los casos... ...siguen haciendo las mujeres... ...todo eso debe debatirse en el ámbito público... ...y debe hacerse de la manera en la que vivimos... ...todas esas condiciones de, que permiten nuestra vida... ...también una decisión política que se debata... En, ...en ámbito institucional como es en este caso... ...pero en todos los ámbitos de nuestra vida".